Unidad Móvil. Nosotros seguimos. ¿Qué es lo que dijo el ministro Carlos Romero a propósito de este tema de los vínculos de Medina junto a acusados de narcotráfico y las investigaciones? La policía como tal va a presentar la querella. Veamos. Pedro Montenegro estaba en la lista de invitados en dos actos oficiales de la felcc de Santa Cruz como representante de una empresa privada, pese a que esta persona tiene orden de captura internacional desde la gestión 2015 por narcotráfico y además fue condecorado como el empresario importante que contribuyó con la institución. El señor Pedro Montenegro Paz ha participado en por lo menos dos actos oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen del Departamento de Santa Cruz. Ha sido invitado como eh, máximo representante de la empresa Profiles, junto a otros varios invitados, autoridades nacionales, departamentales, locales pero este es un elemento muy llamativo por ello el ministro de gobierno informó que se querellarán contra el ex director de la FELCC de Santa Cruz Gonzalo Medina ya que se ha podido establecer el nexo directo de Pedro Montenegro y la FELCC de Santa Cruz puesto que en dos ocasiones participó de actos oficiales de la FELCC por lo cual presentó pruebas ante el ministerio público para que sean valoradas y presentarán un memorial en condición de querellante la primera que eh, estamos elevando a conocimiento del Ministerio Público un memorial en condición de querellantes, mediante el cual ponemos en conocimiento este extremo. Primero dijo que es muy preocupante que Pedro Montenegro, teniendo orden de captura internacional... ...se haya mezclado con autoridades nacionales departamentales... ...indicando que esto muestra la negligencia de la policía de Interpol... ...por ello pide al Ministerio Público ampliar la investigación contra Interpol. Pero un segundo elemento que también nos llama poderosamente la atención... ...y estamos pidiendo al Ministerio Público... ...se pueda considerar en el marco de las investigaciones es que eh, si una persona que está buscada por narcotráfico participa en un acto oficial de la policía, entonces significa que eh, Interpol, Bolivia, no ha actuado oportunamente o ha actuado con negligencia o eh, ha omitido desarrollar eh, los procedimientos que debería haber ejecutado.